Muy buenas, maníacos. Bueno, comienza la campaña, como yo digo, o el proyecto que dije en el directo. Este es el primer huerto que se va a transformar por completo. Se va a mirar cómo está el terreno, qué es lo que necesita, qué es lo que nos dicen las propias plantas que este terreno tiene ahora. Y según nos digan y nos hablen esas plantas que decimos malas hierbas nos va a indicar lo que tiene en una zona y lo que tiene en otra este suelo ah. disculpad lo que os decía el propio terreno nos va a hablar de lo que va a necesitar en su día le veis así Completamente lleno de hierbas, ¿no? Pues en unos días le vais a ver ya. Labrado, cultivado y abonado. Todo vamos a hacerlo, si el tiempo nos lo permite de momento, en cinco días. Cinco días, en cinco días vamos a tenerle este huerto en plena producción. Así que, sin más... Lo vais a ir viendo a lo largo de este vídeo Bueno, aquí veis cómo está la cosa Viento en popa Ayer estuvimos, tanto el propietario de este huerto como yo Dándole todo lo necesario a este huerto para que levantara plantando ahí como unos descosidos Como unos jabatos, ahora está recién regadito os voy a hacer unas pequeñas muestras, unas pequeñas pasaditas para que veáis. Bueno, os comienzo. De momento aquí tenemos pimientos, ¿vale? La variedad, os lo voy a decir en, en la cajita de comentarios, ¿eh? para que sepáis, porque si no, nos, eh, nos desviamos un poquitín. Vale, eh, no quiero hacer tampoco el vídeo tan largo. Tomates, toda esta línea, para allá... Pimiento, también de una variedad Hasta más o menos por aquí Y aquí comienza Más eh, tomate Y más pimiento Que por cierto, todas estas plantas que veis Han sido cedidas por uno de los hortelanos De otra zona Que por casualidad Está ahí Julián él ha sido el partícipe de esto. Y él, Pedro, es el propietario de este huerto. Así que saludad, chicos, al canal. <ríe> no quieren. No quieren, no quieren. Son vergonzosos. <ríe> son vergonzosillos. Vale, pues eso. Eh, pues hemos puesto también una lavanda. Un tajete por allí. Luego otro tajete por ese, esa parte. Y bueno. Lo que... Voy a hacer un spoiler. Lo que hemos conseguido es Whoops, ya está no no soy mala venga esa compostera hemos conseguido esta esa y otras cuantas que tenemos por ahí para quien quiera pues nada lógicamente estas nos las han cedido a nosotros nos las han regalado y al resto pues las ponemos un poquito a la venta por un módico precio solo para valladolid lo siento los de fuera Vale, así que, nada, ahí está. Abre, ábrela, Julián, ábrela. Vamos a enseñarla. Mirad. Es de 330 litros. Puerta aquí, para sacar el compost una vez que ya está hecho. Eso es, perfecto. Bueno. Ahí veis que tenemos esas piezas, unas tejas y unos para que el aire no nos lo levante, por si acaso, porque están vacías. Y desde aquí, mirad, tienen una capacidad estupenda. Tienen un metro de altura por 80 de diámetro. Nos vienen de lujo, sobre todo para los, la gente que quiere empezar a compostar. Y yo, por supuesto, continuaré con la mía, que ahí haré el primer proceso y luego ya lo paso al segundo para una vez ser más fácil poder sacarlo y como veis que nada lo tenemos ya casi casi casi casi casi casi terminado nos falta este lado que tenemos malla que tenemos que plantar y ese otro también que nos falta la malla así que y chulito chulito chulito este caminito con césped artificial aquí también los dos y por allí también esto nos ha llevado un poquito más de, de cinco días pero bueno para vosotros va a ser solamente nada un ratitito, nada más y esto es todo chicos ya lo último último último de lo último lo veréis en un próximo vídeo salud y hortalizas compañeros tercer día ya veis cómo va este huerto. Ya tenemos el goteo puesto. Nada, simplemente ha sido el que tenía él por aquí, todo a lo largo. Le hemos dividido esta, esta tubería en dos. Y los mismos que tenía, pues hemos hecho unos empalmes con unas piececillas. Ya en estos agujeros que veis aquí, ya está plantando. Vale, he estado poniendo cebolla roja. Mañana o pasado eh, lo iréis viendo. Para mí mañana o pasado para vosotros en un ratito, vale. Pues ya veis, ya está puesto. En aquella parte de allá al fondo donde veis aquellas piedras de allá, a, por ahí, por donde señalo, vale. Pues por ahí vamos a poner los bidones, tanto bidón grande de mil litros como uno pequeño como lo tengo yo el compañero lo quiere así tal y como lo lo tengo yo así que nada bueno y lo que veis aquí este inventillo que me hice yo con esta con este quemador vale pues es simplemente para hacer los agujeros se calienta esa latita un poco y se van haciendo eh, los agujerillos y bueno ya veis está fenomenal eh, en esta parte de aquí que veis en esta parte de aquí ¿m? es el pasillo central que vamos a dejar poco a poco lo iremos haciendo porque bueno ahora de momento pues eh, yo estoy ocupada con un curso el compañero está ocupado con otro curso etc. cada uno pues claro tenemos que compaginar un poquito la, las horas y el ratito para poderlo hacer y nada, ya veis el mío cómo va también, va muy bien, genial, y ya, por la hora que es, aunque tengo eh, la antorcha del eh, móvil encendida, son las 10 de la noche, hora española, así que para casita, a descansar, y seguiremos el vídeo en un ratito, para vosotros, para mí, mañana pasado. mis queridos maníacos, un día más, bienvenidos al canal pues ya veis, os vais a ver todo este huerto que era aquel que os mostré en su día que íbamos a remodelar desde un principio es el huerto de Pedro, de un compañero y amigo también por supuestísimo que vais a ver muchísimos cambios muchísimos Así que ahora vais a ver En un momentito Ahí tenéis Ahí tenéis Todo eso Que veis ahí Son cositas nuevas que va a tener este huerto Desde un principio Poquito a poco lo vais a ir viendo Ese cajón va a ser Como el mío Lo vais a ver aquí Vale Recordad que yo tengo aquí sembrado, muchísimas cosas aparte de ese tomate este era lo que era antiguamente el semillero que ahora es un cajón de cultivo tenemos el cebollino tenemos melisa aquí dos plantitas un girasol Vale, aquí había otro que era totalmente espontáneo la tomatera en el fondo veréis Ah, por aquí veréis hay esa florecita blanca ahí esa que veis ahí vale pues eso son piparras aquí tenéis otra piparra, planta que sí, ha dado ya piparras pero que la está costando muchísimo más el echar más piparras bueno, pues ya veis este es el mío con lo cual este vídeo no es para hecho para, para el mío propio, es decir, para la huerta urbana de Diego, sino para la huerta urbana de Pedro. Y con lo cual comenzamos un poquito así. Bueno, ahí tenemos esos tajetes de color naranja, pepinos que ya le ha producido. Jodía verde que también ya tiene ya cosechado Que tenemos por ahí unas poquitas Mirad Tomateras que están un poquito a su aire Porque no hemos tenido tiempo casi de entutorarla Con lo cual esta semana Después de las fiestas que tenemos ahora De este macro puente de agosto Vamos a empezar a poner todo, todo, todo, todo lo que tenemos aquí de tomatera. Hasta casi, casi, casi, casi. Justo, justo, justo. El pepino. Unos buenos mástiles. Bien gordotes. Que les tenemos por ahí. Guardaditos. Mirad. Ahí tenemos uno de ellos. Por aquí andará el otro. ¿eh? Y entutaremos... entutoraremos. Perdón por la... Por el trabalenguas que tengo. Eh... Pues todas las materias que tiene Pedro. Sí que es verdad que aquí todavía no hemos cultivado. ¿Por qué? Muy fácil, porque todo este que tenemos aquí, todo este lado, ¿vale? Queremos dejarle solo y exclusivamente para el invierno. Esos tocones junto con estos otros palés y otros poquitos que tenemos por aquí ya cortados vamos a hacer muchísimas cosas sobre todo para estar relajados, tranquilitos una vez que hayamos trabajado en nuestros huertos con lo cual vamos a hacer unos bancos que vais a ver desde el principio hasta el final cómo les construimos y nada, seguimos este paseito que veis, vale Pedro ya tiene por aquí pimientos, ya cosechado también. Tiene tomates. Que bueno, dentro de lo que cabe, les tiene un poquito, como ya os digo, un poquito desmadrados. Porque también es verdad, estamos los dos ocupados. Pero mirad qué tomate tiene aquí el compañero. Ni os podéis imaginar cómo se ve exactamente. Vais a ver mi mano... Vale A lo mejor no al completo Ahora sí Vais a ver cómo es mi mano En comparación con el tomate Este tomate pesará más o menos unos 200 250 kilos Uy perdón 250 kilos no 250 gramos perdonad eh, Pues eso eh, Esto lo hemos conseguido Pues con Aparte mucho esfuerzo Mucho agua los primeros días y mucha constancia de estar limpiando prácticamente todos los días de hierbas adventicias es decir, malas hierbas que nunca son malas ¿por qué? pues por el mero hecho de que las malas hierbas sí que es verdad que nos fastidian en el cultivo porque comen los nutrientes como muchos sabréis, pero también nos ayuda a que estos agujeros que ahora no tienen cultivo estén tapados por el sol y guardando humedad para los siguientes cultivos estáis viendo ahora que todo eso está húmedo, muy fácil ha venido el compañero y ha estado regando tanto el mío como el suyo este es el suyo, de aquí para allá es el mío que bueno, dentro de lo que cabe os haré un pequeño paseito para que lo veáis cómo está. Que dentro de lo que cabe estáis viendo ya, ¿eh? Cómo está. Ya sabéis, yo siempre dejo un poquito toda esta parte para el cultivo de invierno. La otra es el cultivo de verano. Así que, con lo cual, siempre es conveniente dejar un pequeño terreno exclusivamente en descanso para el cultivo de invierno. ¿Por qué? Porque guarda esos nutrientes, no los consumen otras plantas y cuando llegue el momento del cultivo de invierno, cosa que no tardaré mucho en hacer, a partir de la segunda semana de agosto, empezaré a poner todo el cultivo de invierno. Algo queda de esta primavera que todavía está ahí aguantando. Porque todavía no tiene el, el fruto terminado de realizar Así que ahí le vamos a dejar hasta que llegue el momento de cosechar Y continuamos este pequeño paseo por la huerta urbana de Pedro Uno de los suscriptores que yo tengo y además es amigo y compañero Estupendo personaje Estupenda persona sobre todo personaje lo digo en el buen sentido de la palabra ya veis ¿Mm? sí que es verdad que ayer hemos estado cosechando pimientos que ya están hechos tenemos por aquí una planta que no pertenece al pimiento que la tenemos por aquí y yo me acabo de dar cuenta bueno cuando vengamos de estos días de, de puente que tenemos unos días por ahí de de asueto pues miraremos a ver cómo están las cosas ya veis que tenemos aquí pimientos eh, de diferente variedad no os puedo decir cuáles son porque fue una donación de otro compañero de otro huerto y el listado le tengo guardado en casa, no le tengo aquí cuando tenga ese listado os haré otro paseito y veremos todos los nombres de los pimientos y tomates, la variedad que tiene Pedro ¿De los míos? Muy fácil Ahora a continuación os iré diciendo cuáles son los que tengo ¿Qué he estado haciendo hoy mientras tanto? Pues nada, haciendo pequeñas reparaciones que teníamos que hacer Porque se perdía un poquito de agua Y hemos estado montando estos días atrás este bidón y hoy he estado aquí, hace un ratinín, poniendo esta pieza blanca que veis aquí, más esa dorada y el grifo. Eso es lo que he estado haciendo. Y también he estado montando otra pieza que también hacía perder agua, que es esta otra. vale Esta es nueva completamente porque la que tenía anteriormente era un poquito más pequeña... Y con la fuerza del agua la hacía saltar Bueno, ya veis esta compostera hermosa Que tiene Pedro, yo también la tengo <coughs> Disculpad por la tos Pero esos son los agiosos acondicionados. Yo tengo esta otra, ¿veis? Yo siempre tendré esa, siempre los que seguís el canal de desde el, casi casi el principio, siempre he tenido esta y otras pequeñitas. Pero esta vez ya he decidido mantener solamente esta y esta. ¿Por qué? Muy fácil. Esa es la que me está ayudando a realizar todo el compostaje que yo traigo de casa. Con la consuela que tengo aquí atrás. ¿Vale? Esta planta que veis aquí, que también es muy buena tenerla en el huerto, que ayuda sus hojas a descomponer toda la materia orgánica junto con el café que, ha, que consumimos en casa, los pozos del café me refiero, les dejáis un poquito secar para que no críen eh, la mosca del café, ¿vale? Lo traéis a vuestros huertos, a vuestras composteras, lo dejáis ahí y ahora mismo vais a ver cómo está ese compostero en comparación con este otro que lleva poquitos meses con lo que tiene dentro. Ahora lo vais a ver.